Qué complicado es esto del copyright, ¿no? Veréis, me ha llegado una notificación de que esta canción sale en este vídeo. Este es un vídeo es clásico de, de, de, de nuestro canal y no pusimos ninguna canción ni nada. Como mucho cantábamos un poco Carolina trátame bien y ya está. Solo cantábamos eso. Y esta canción no tiene nada que ver con esa. Es una canción heavy que no hemos puesto en este vídeo. Quizás en otro, quizás sí, pero en este no. No sé por qué denuncian en este vídeo. El ruido de fondo son coches. Quizás tendría que hacer un remake.